Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Wilton Martínez de ResetOK.com -okay Bueno, en el día de hoy vamos a resetear impresora son L120, 1.20, una pequeñita, la que imprime nada más, no tiene escáner Esa la vamos a resetear hoy y para ello primero, lo primero lo primero que vamos a hacer es que sea error de almohadillas, ¿listo? Primero, segundo, no va a haber infecciones en cola, vamos a mirar, Vamos. A, voy a pasar el vídeo Okay. no debe haber impresiones en cola como se esto Voy clic derecho eh, ver lo que está imprimiendo y miramos que no hay impresiones en cola también debe estar cable usb reviso usb puerto o está sea, cable usb o Esto sea, debe estar cable usb reconocida con cable usb no simplemente conectada al usb no debe estar reconocida listo ok y luego debe des desactivar el anti para que pueda descargar el programa, si pues no lo borra arriba te digo un link de descarga para que sepas un link del de video para que puedas saber cómo se desactiva un antivirus listo dependiendo si es el, el de Windows o el Avast o el No 32 cualquiera ok ya tenemos los archivos tres, eh, abajo en la descripción están link para que descargue los archivos ya listo aquí ahora vamos a comenzar a resetear listo importante que tenga lo anterior para que te deje resetear listo que hago yo me contactas cierto me dices Wilton de una impresora es de 120 tiene error de almohadillas está conectada al USB que a virus tengo la nidez instalado para yo para que yo ingrese a tu PC y pueda hacerlo remotamente lo importante es que tengas intención de pago para que una vez reseteada haces el pago como haces el pago pues según el país el banco de tu país o por tarjeta de crédito por medio de estas de Paypal listo ok vamos a resetear perfecto ya, ya todo está aclarado no voy a pagar inmediatamente no pasa no ningún problema está todo listo perfecto yo ingreso así como estoy en este momento en este momento esto, esto que está acá es un anidés también puede ser porque un viewer y le estoy haciendo en vivo en vivo bueno acá en YouTube el reset, ¿listo? Ok, me envían esta captura importante Vamos saber esta captura Igual yo lo voy a, voy a ingresar y voy a hacer el reset Pero en esto, también esta captura, esta, esta captura era la que me dice para poder enviar el link de descarga permanente Y ya, ya hicieron el pago Si hicieron el pago antes, simplemente me envían esto y la foto del pago a mi WhatsApp O al correo electrónico, ahí está el, está el, correo, el WhatsApp electrónico, la página web también puede entrar con Diana Cabana, listo voy a pasar el vídeo para activarlo y ya regreso listo, ok vamos a pegar o oh, pegan la key la key no se abre ni se ejecuta ni se abre con otro programa, no, es un archivo que nada más se deja ahí no se abre, se deja ahí y se abre el programa este y se abre la doble clic y ya quedó y ya la suscripción 12 meses que de la que compraron el electrónico ahora vamos a aceptar o okay, que da un cliente teles luego acá o okay, que acá el modelo es la L120 acá en el puerto debe estar conectado acá al USB y la red es reconocer con el correspondiente modelo igual a la L120 está no aparece le pregunta al cliente ya vengo listo la había pagado. bueno ahí está L120 lo oh, importante aquí debe estar la impresora no no coloquen automático y no. la impresora correspondiente al mismo modelo recuerde que el reset debe ser el mismo modelo el reset no es para todas las impresoras no es para el mismo modelo correspondiente si es L120 es L120, L120. hay unos que tienen combo, que tienen varios ya pero en este caso no tiene combo nada más es la L120 resetea todos los modelos la L120 120 listo Me Quedo y clic en ok clic en particular lo mismo de todos de todos los videos vamos a clic en particular la caja de herramientas vemos WhatsApp and pan counter damos clic en ok este sí es el reseteador WhatsApp and pan counter es el reseteador listo damos clic en el main y aquí se muestra el motivo el, el motivo del error la causa del error ya cuando este contador va caminando 0% 1 hasta llegar a 100 ahí saca el error de almohadilla listo cómo se resuelve el error de almohadilla pues simplemente damos clic main y reseteamos acá y dice inicializar y pum reseteamos pasamos de 100 a 0 eso se llama resetear ya resetear significa que los valores quedan como en fábrica ya Entonces, la causa de error de ya fue quitada que es que estaba en 100 pasamos a cero es el motivo por el cual sale este error y este error repite repite así que la membresía ojalá sea la más grande la más tenga más tiempo para que pueda seguir eh, usando el programa listo ok esto ha sido todo si te gustó el vídeo dale click en me gusta Suscríbete al canal, dale click la campanita y nos vemos en otro vídeo. Ah, si me olvidaba, me olvidaba. ojo, se si me olvidaba que hay que apagar la impresora ahora para que me dé cerrar esta ventana. Vamos a apagarla, por favor. O sea, ya no. Esto un post, un post video. Listo, ya vamos si la apago. Ya, si no me la paga, no, ahora sí. Vamos si no, a cerrar la ventana, cerrar la ventana, pum. Luego entro a la impresora y hago una página de prueba. Estamos aquí. Página de prueba. Y listo. Vamos a ver si la sale, la saca. No tiene monitor. No tiene monitor. Esperemos para ver si la hace. Si la hace, perfecto, la hizo. Si saca error, ahí muestra de error. Vamos a ver, listo, la hizo. Perfecto. Ahora sí, chao.